Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer para cumplimentar una solicitud de acceso a las oposiciones tanto del Cuerpo de Ayudantes, Especial y Técnico. Como sabéis, esta semana se ha publicado en el BOE las tres convocatorias por turno libre. Es una gran oportunidad y el número de plazas pues invita a que todos vosotros os podáis presentar y eh, en los tiempos recientes pues es la mejor convocatoria que se ha visto. Bueno, vamos a ver un poco cómo podemos hacer. Entramos en administración.gov.es. Una vez aquí tenemos que ir a empleo público. Selección e inscripción en oposiciones del Estado. Inscripción en pueblas selectivas. Y desde que estoy aquí voy escogiendo la oposición en la que me quiero inscribir. Yo en este caso en concreto voy a coger el cuerpo de ayudantes. Le damos a inscribirse. Y lo tengo que hacer siempre por medios telemáticos, ¿vale? Todos aquellos que hagáis la inscripción eh, fuera de España, tenéis que ir a las eh, delegaciones diplomáticas o consulares, ¿vale? Pero todos los que estéis en, en España, tenéis que hacerlo de forma telemática. Pincho ciudadano y aquí automáticamente me va a dar tres opciones. Yo concreto voy a acceder con el DNI o certificado electrónico. Para todo aquel que no tenga certificado electrónico, yo os aconsejo que pidáis cita, tenéis 20 días hábiles, vais a Hacienda, solicitáis cita y pedís un certificado electrónico y si puede ser, que os lo metan en una memoria USB. ¿vale? Esa memoria USB la instaláis en el ordenador y desde ahí ya tendríais el certificado. Para todo aquel que tenga varios certificados en el ordenador, tenéis que hacer siempre la solicitud con el vuestro ¿vale? yo aquí voy a escoger el mío le doy a aceptar y automáticamente se me debería abrir toda la convocatoria ¿vale? bueno aquí voy metiendo mis datos vamos a poner los datos ficticios ¿vale? esta fecha nacionalidad correo electrónico Código postal, voy rellenando los datos que constan con un asterisco, que son los que son obligatorios, ¿vale? Provincia, España. En el 16 eh, tengo que abrir, abrir la... no tengo que poner nada, ¿vale? La provincia de examen, yo aquí sí que tengo que seleccionar. Para los que seáis de Las Palmas o de Canarias y queráis hacer el examen en Madrid, tenéis que seleccionar Madrid. Para todos los demás de la península, pues seleccionaríamos aquí, ¿vale? Yo lo que hago es abro este desplegable para comprobar que en la especialidad área o asignatura consta el cuerpo ayudante, lo que me estoy matriculando, ¿vale? Selecciono Madrid, que es donde quiero hacer el examen. En títulos académicos, yo aquí lo único que me hace falta es bachillero técnico. En numerosas ocasiones me preguntáis si es preciso tener eh, un ciclo formativo de grado superior. Bueno, en la LOMCED sabéis que con el ciclo formativo de grado medio ya nos serviría para presentarnos al cuerpo de ayudantes, así como todas las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años o acceso a la UNED y demás. ¿vale? En datos A, B y C no tengo que consignar nada. Exención de pago y documentos. A ver, si estáis en alguna de estas situaciones, os aconsejo que la marquéis y en determinados casos tendréis un pago reducido. Yo, si aceptáis un consejo, pagad la tasa, que son 15 euros, me parece, con 12, y, o 15,57, perdón, y me evitaría después que me puedan excluir por falta de pago, que pasa en numerosas ocasiones, ¿vale? Pero bueno, todo aquel que quiera eh, seleccionar esto, pues puede hacerlo. Bien, cuenta bancaria. En, el, en la cuenta bancaria, dentro de las entidades de crédito, tenéis que tener en cuenta que tiene que ser una entidad de crédito que tenga convenio con la administración ¿vale? puede darse el caso que esa entidad no, no conste entre las, eh, las que están autorizadas si vais a pagar con una cuenta que no sea vuestra o aunque sea vuestra, tened en cuenta que el pago se hace automáticamente os van a descontar el dinero al momento, entonces acordaros de tener saldo ¿vale? vamos a seleccionar aquí con tarjeta de crédito, yo por ejemplo lo voy a hacer con tarjeta de crédito o débito o con cuenta bancaria. ¿vale? Vamos, seleccionamos cuenta bancaria, pongo mi, mi DNI, unos datos ficticios, el nombre, todo lo que tengo en asterisco lo tengo que incluir. ¿vale? El número de cuenta, pues me va a pedir a banca. Aquí introduciría todos los dígitos. Ese. A ver si me acuerdo de la numeración. Tres mil y 0106 Bien. Acordaros en ningún caso seleccionéis esta casilla que tengo aquí, ¿vale? Me opongo al tratamiento para su verificación. No me opongo, ¿vale? La dejo así tal como está. Autorizo al órgano gestor a la consulta de mis datos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ¿vale? Selecciono que sí, he leído las condiciones y manifiesto la voluntad de firmar digitalmente y presentar la solicitud. En mi caso en concreto, como no la voy a presentar, eh, dejaría todos los datos cumplimentados. Vosotros lo único que tenéis que hacer es seleccionar la forma que tenéis de pago. Yo os aconsejo a todos que lo hagáis con tarjeta de crédito y débito, una de las dos, y que os descuenten automáticamente. Como tenéis 20 días hábiles para pagar, comprobad que os han hecho el cargo. ¿vale? Este cargo se hace inmediatamente. En numerosas ocasiones hay gente que no le han, eh, no le han cargado eh, el importe y al final se ha quedado excluido. Recordaros que cuando salga la lista de admitidos y excluidos en instituciones penitenciarias solo sale el listado de alumnos excluidos. El hecho de estar excluido no quiere decir necesariamente que estemos admitidos. Entonces, os aconsejo que en todo caso consultéis que estáis en la lista de admitidos. Sabéis que la administración, al fin y al cabo, se puede equivocar. Para eso nos da un plazo de 10 días hábiles para que podamos subsanar errores. Bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis, me podéis escribir eh, a info.esferoposiciones.com y os ayudaremos. Nada, sin más, me despido de vosotros y os envío un cordial saludo. Chao, chao.